El día número 98 13 60911 de del grado décimo. prometo ser fiel a los principios de la institución educativa en horizonte, promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la constitución política, las leyes y los reglamentos en el manual de conveniencia institucional y cumplir con la responsabilidad, las funciones que se le corresponden como personal escolar, atendiendo a lo dispuesto en el decreto 1860. De 1994, en su artículo 28, y en el Manual de Convención Institucional, en el artículo 58, 59, 60 y 61. Yo, Ángel Pardo Álvarez, identificado con Cédula de Ciudadanía número 98, 986, 884 de Bello, como rector de la Institución Educativa Nuevo Horizonte, recibo su promesa de fidelidad a los principios y funciones del cargo que va a desempeñar. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo permita y si no, yo y ella os lo demande. Personera. La constitución política consagra que se cometen prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Por tal razón, se compromete usted a promover valores éticos y morales que sustenten el Estado de Derecho de la Democracia Participativa de Colombia a promover el manual de convivencia institucional como medio de garantía que orienta y regula el ejercicio de las libertades, derechos y responsabilidades de los estudiantes a promover una sana convivencia civilizada y solidaria que permita preparar a hombres y mujeres para ser ciudadanos autónomos y participativos sí, me comprometo ¿A fomentar el deporte, el estudio, la lectura y las actividades culturales? Sí, me comprometo. ¿A ser redadora de los conflictos y ser parte de las soluciones? Sí, me comprometo. ¿A cumplir con los programas de campaña correspondiendo así a la confianza depositada por los estudiantes en usted? Sí, me comprometo. Muy bien. Yo... Por ley García Antonio, identificado con tarjeta de identidad 97.03.26.12.885, del grado décimo, prometo ser fiel a los principios de la institución educativa en horizonte, contribuir a la eficacia de la transparencia en la gestión educativa en el manejo de los recursos públicos. y respetaré la constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia institucional y a cumplir con responsabilidad las funciones que se me corresponden como contador escolar atendiendo a lo dispuesto por el acuerdo 41-2010 de y el manual de convivencia institucional en sus artículos 85, 86, 87, 88 y 89 Yo, Ángel Giovanni Pardo Álvarez, identificado con Consejo de la Ciudadanía 98.486.884 de Bello